Es una pregunta compleja porque la legislación que se acaba de aprobar finalmente está un poco más orientada a los trabajadores de reparto, ¿no? de delivery, más que a los conductores propiamente tal. Así como esa actividad hay muchas otras y van a seguir apareciendo más. La pregunta aquí es cómo lograr que la legislación se pueda hacer cargo de las particularidades de estas distintas actividades. No es lo mismo, por ejemplo, eh, hacer un trabajo de micro tarea, donde yo, por ejemplo, eh, lleno una base de datos para alguien que está en Dubai, a eh, la actividad que puede hacer un influencer para una marca en Estados Unidos acá en Chile, o la actividad que hace alguien repartiendo eh, pedidos de supermercado. ¿no? Son dinámicas distintas, exigencias y amenazas distintas eh, en la realización de la actividad. ¿no? Entonces Creo que lo que hay hoy día es un primer paso, primer paso que permita al menos sentar ciertas bases para seguir profundizando en este tipo de eh, actividades. ¿no? Hay que ver si es que la legislación y el Ministerio del Trabajo y la subsecretaría son capaces de fiscalizar que se cumplan, eh, lo, lo, si se quiere, las indicaciones que especifican eh, dónde tiene que poner la atención las plataformas, ¿no? desde poner oficinas presenciales, a que conteste en el teléfono una persona y no que se relacionen con una grabación eh, o, con la, o solo con la aplicación, a que puedan de alguna manera asociarse para prestarse ayuda, para intercambiar conocimientos, para poder también tomar mejores decisiones respecto de sus condiciones de trabajo. Hay un desafío enorme, estamos recién en, eh, en el primer como piso del edificio, si es que eh, lo que viene, depende de muchos factores. Se van a tener que ir desarrollando instrumentos para distintas dinámicas que se van generando en este mercado, eh, en las distintas tareas que se realizan. ¿no? Eh, creo que ahí es donde hay mucho por hacer y donde también esa misma legislación regulación va a generar otras conversaciones conversaciones respecto de como decía Mark Graham recientemente cuáles son los estándares laborales que ofrecen estas empresas a quienes prestan servicios cómo los consumidores también pueden o no con sus decisiones también ayudar a mejorar los estándares de esta economía obviamente mucho de lo que hoy día es invisible es invisible no solo porque alguien asume el riesgo y el costo de que ese servicio sea más barato sino también porque por el hecho de ser más barato automáticamente uno bloquea la trastienda, ¿no? como el backstage de todas estas actividades que no nos interesa tampoco saber, no, no queremos saber cuál es la condición laboral de alguien que te llegue un pedido a la casa, lo que te interesa es que te llegue rápido que te llegue luego y que sea lo más sencillo y eso calza muy bien ¿no? en términos de lo que ofrece una aplicación eh, con el servicio que finalmente se entrega. Entonces, no son solo los cambios institucionales, sino que también cambios culturales, una cultura de consumidor que, que privilegie, si se quiere, eh, las buenas condiciones laborales y los buenos estándares en esta economía.